Aparece un cocinero, coloca masa en una silla, pone un plato encima y lo pisa para darle forma Echa la masa a la sartén En el comedor del restaurante un camarero atiende a un elegante comensal Le grita el pedido al cocinero, que se apresura a preparar más masa Hace saltar las masas de una sartén a otra el camarero atiende ahora a una pareja mientras el cocinero barre y hace malabares con las masas de la sartén. El camarero atiende a otra pareja. Texto en pantalla. Jamón, huevos y un vaso de leche. Una tostada, huevos y un vaso de Leaf frau-milch. Grita el pedido a la cocina. El cocinero deja la escoba. Hace rebotar los huevos y los fríe. Sirve las tostadas y la leche. Lo lanza y el camarero lo recoge al vuelo.